Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube Bueno chicos, quería hacer un video más o menos cortito Un poquito de... de primero dos cosas Uno, un poquito de lo que tiene que ver con calendario de adviento microanálisis del Elk Even, a ver si les conviene comprarlo o no según mi parecer Pero antes que nada quiero hacer un anuncio Que es bastante importante, tiene que ver con el hecho de que Vamos a estar sorteando al final el... El controversial, por decirlo así el nuevo Premium de Tier 8, el Alt Pro, bien Que al final, como muchos de ustedes saben, eh, había. O sea, habíamos iniciado un. O, o por lo menos pensado un evento con Cuche, una especie de torneo. Bueno, al final no se pudo hacer por una cuestión que ya hice un video, no voy a nombrar más nada con respecto a eso. Eh, ya creo que quedó clarísimo ahí. Y eh, lo que sí, les voy a decir que para participar del sorteo por el MX-30, el Alt-Proto, me tienen que estar dejando en los comentarios el nick de ustedes. Y esta noche lo voy a estar sorteando. O sea, va a ser rápido. Tienen que estar avispados. Rápido, rápido. Agarra, me dejan su nick de World of Tanks bien escrito. Por favor, les pido, porque si no después es muy complicado y ya no hay tiempo porque esto termina hoy mismo o mañana a más tardar. Así que lo que es el sorteo. Eh, por parte de Wargaming, para que ellos hagan entrega de los tanques. Con lo cual, sí o sí, tiene que estar bien escrito. Revísenlo antes de enviar por las dudas. Eh, eso nada más. Me dejan su nick acá abajo y ya están participando, participando por el Al Proto. Bien. Ahora, el otro tema. Tema ligero, francés, pequeñito, el Elk Even o Wally, como le dicen también, conocido como el Wally bueno acá aquí podemos decir de este vehículo chicos es un vehículo que tiene un daño por medio de 220 lo cual está más que excelente porque pensá que es lo que pega un mediano por lo general mira el bachat está bien, no es un premium pero es un tanque de línea pega 170 entonces este pega un poco más y penetra incluso un poco más con munición estándar 175 penetra 215 con eh, APCR con perforante de compuesto rígido y 45 con alto explosivo pero no tienen nunca explosivo porque uno, la velocidad de proyectil es súper lenta vos te vas a estar moviendo permanentemente Tenés dos formas de jugarlo Esto me viene a la cabeza, hago un paréntesis Lo puedes jugar de manera, eh, con mucha movilidad O de manera muy muy estática O combinar un poco de las dos Pero, ojo, ojo porque es un gran espoteador pasivo Creo que te diría que el mejor de Tier 8 por lo menos De manera pasiva, viene atrás de un arbusto, te quedas, no te moves Haces que todo tu equipo pegue y te llevas tus 3.000, 4.000 de asistido tranquilamente Tiene un auto un autocargador. bien te, Tres proyectiles tiene un tiempo de carga total de 28.01 Para aquellos que no sepan qué es esto, es Tiempo total de carga, lo primero El segundo es el tiempo que dispara entre proyectil y proyectil O sea, 2.5 Pega uno, 2.5 segundos Pega otro, 2.5 Pega el tercero Y este, el último, es el, la cantidad total de proyectiles que tiene en el cargador, ¿bien? Después, velocidad de giro del cañón, 50.37 O sea, lo que tiene que ver con velocidad en todo es muy rápido Es muy, muy... Es muy ligero, es muy ágil, es muy chiquitito Es bastante difícil de darle porque fíjense que el tamaño es muy complicado O sea, el, el hitbox, por decirlo así, la, la caja donde se le pegan los disparos o lo que es el tanque Es muy complicado porque muchas veces se van zigzagueando y es la verdad que es difícil Yo hace bastante que no lo juego, creo que lo tengo equipado así pero no sé si sería la mejor Yo le pondría tal vez un estabilizador una cosa por el estilo como para poder de vez en cuando pegar y asaltar al enemigo Si lo ves medio tocadito ya eh, a mediados, eh, finales de la partida Puedes lanzártelo como si no hubiera mañana. Le clavas los 3 de 220. Y son más o menos unos eh, 2, 4, 6, 820, 40, 60, 860 de daño. O sea, pensá que si agarras a un tier 7 o a un tier 8 que esté medio tocadito, y le clavás las tres pepas. Al garaje, brother a ver. Eh, ángulo de elevación y depresión, bastante bien. Elevación, eh, perdón, bastante bien depresión. Elevación se queda bastante cortito, le cuesta un poco hacia arriba. Ese es un, puede llegar a ser un pequeño problema. O sea, tengan en cuenta que hacia arriba es complicado, no tiene tanta elevación. Pero tampoco va a ser un, un gran problema, digamos, en el, en el día a día jugándolo. Velocidad de apuntamiento, 2,65. Ese también sería un problema. Pero bueno, es así, es lo que tiene, está, lo, lo nerfean un poco por ese lado, si no estaría hiper roto. Eh, dispersión 0.35, es verdad, a veces pega los tiros, a veces no, tiene una retícula bastante, bastante grande, bastante amplia, con lo cual snipear a veces es complicado, es un vehículo más de moverse y asaltar o jugarlo de manera pasiva, es lo que yo les recomendaría. TPM 1200, obviamente es mucho el tiempo de recarga que tiene, son 28 segundos para pegar 880. Eh, Pensás que por ejemplo, está bien, lo voy a comparar con un burrasque, pero el burrasque está recargando en 22 más o menos, no recuerdo bien, 22, 23, aprox Bueno, entonces 1200 es un DPM relativamente bajito, por decirlo así, ¿no? Resistencia, 900 puntos de vida, eh, el bachatillón tenía 1000, o sea, sí, bueno, es muy chiquitito también, eso es así Blindaje, olvídense, nada, 15 de blindaje frontal, 10 lateral, o sea, no tiene nada de blindaje por ningún lado, te va a entrar absolutamente todo, salvo que tengas la suerte de que, no sé, estás así, te pegues justo en, el, en, el, o en la rueda tractora, por ejemplo, acá atrás, y que, bueno, no sé, y que te rompa la grúa, pero si no es que, si toca la caja de tanque, te, te entra todo, no, no hay chance de zafar de eso, bueno... Esta es la parte linda que se viene, movilidad, potencia de motor 160, fíjate que no es nada, no es nada, pero pesa 6.9 toneladas, es, creo que si no es el tanque más liviano del juego, pean el palo, realmente 6, o sea, de tier 8 estoy hablando, no, porque ya sé que los tier 1 son livianitos, pero digo... 6.9 es, es muy muy poquito. Eh, lo que tiene una potencia específica de 23,19. También pueden aprovechar y meterle el turbo y sacarle alguna de estas cosas. O yo que sé, tenés un montón de, de alternativas. Eso depende ya de cada uno y cómo le guste jugarlo. Velocidad máxima 70 hacia adelante, 20 en reversa. La rotación es muy buena. También gira muy bien sobre su eje. Con lo cual, también otra alternativa eh, es ponerle el mecanismo de rotación mejorado para que sea más preciso y gire más rápido sobre su eje. Después las habilidades también le podés poner, eh, esta porque no es en realidad la de este, era la del bachatillo me parece si no mal recuerdo Bueno es la del elk pero es, en realidad era la del de bachat y la transformé, la reasigné al, al elk Pero ahora no, no lo jugué tanto tanto eh, ¿Qué les iba a decir? El tema de las habilidades que yo los que le quería decir esto, capaz conducción todo terreno también sería bueno O freno con embrague que te hace que rote más rápido Cuando te detectan por ejemplo te puedes ir... Eh, haciendo el slalom o zigzagueando Y eso está, está muy bueno Camuflaje, 42.852 42.31 42.31 en movimiento Ya sea con el vehículo en móvil o en movimiento Tiene el mismo camuflaje, bien, eso está muy bien Y luego de disparar, 10.58 Es, igual te, es, o sea, está muy bien igual te digo o sea que si haces la regla de los 15 metros cuando tenés el arbusto que se pone de manera así que deja de ser transparente, ya está, no te ve nadie. 857 es muy muy buena camuflaje. Rango de visión, yo quiero detectar todo, quiero ver todo lo que tengo delante, 462 metros. Y le puse yo particularmente para el sistema de visión de comandante que hace que eh, tenga un menos 10 o un menos 15 de los vehículos que estén enemigos atrás de los arbustos. Bien, entonces... Muchas veces va a haber uno, un pesado, por ejemplo, campeando con un arbusto, por ejemplo, un IS-3, atrás de un arbusto en Prokorovka, y bueno, vos te vas a pegar una espoteada y lo vas a detectar, lo vas a ver, y él va a decir, ¿cómo? ¿pero estoy atrás de un arbusto a no me moví? Bueno, es por eso, justamente, porque tenemos una visión excelente y además tenemos eh, el sistema de visión del comandante. Alcance señal 780, con lo cual nos va a alcanzar de manera excelente para poder darle visión a todos nuestros compañeros, ya sea de manera estática, o sea, atrás de un arbusto en una posición clave dentro de un mapa o de manera eh, móvil, o sea, moviéndote por todo el mapa y dando luz a los compañeros este vehículo no se usa para campear, por favor, no quiero ver un elk no me hagan eso, no quiero ver un elk en segunda línea snipeando desde atrás como si fuera un caza no, no, porque no está hecho para eso y les, realmente le estás cagando la vida a todo el equipo a todos tus compañeros porque confían en que vos aunque sea te pongas una poción intermedia que no sea de mucho riesgo pero que medianamente estés ahí cerca de, del enemigo. Así que bueno, nada más, amigos, ya está. Hasta acá quería hacer un video hiper cortito. De que, 8, 8 y medio minutos. Así que vamos a dejarlo por acá. Recuerden, déjenme eh, en los comentarios. Déjenme su nick de World of Time, por favor. Bien escrito. Y esta noche voy a estar eh, anunciando quiénes son, quién es. Mejor dicho, el ganador del Alt Proto AMX 30. Besos, gracias por todo. Los quiero. Chau, chau.